Queridos hermanos, saludándolos una vez más desde Radio Renacer Internacional y la Escuela de Santidad Cristo Rostro de Luz, que es una emisora que está abierta 24-7. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, entremos al canal de YouTube y dejemos los comentarios. Bendito sea Dios de ustedes, su hermana Patricia Russo. Meditando Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el evangelio de hoy, que Jesús camina sobre el agua, que al anochecer los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Cafarnaún. Y Jesús todavía no había regresado. De pronto empezó a soplar un fuerte viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos ya habían navegado cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo. Pero Él les dijo, soy yo, no temas. Jesús... O sea, no tengan miedo, dijo Jesús. Y, Jesús querí, y ellos querían que Jesús subiera a la barca. Pero muy pronto la barca llegó al lugar donde irían, o sea, llegaron a Cafarnaúm. Hermanos, nos damos cuenta en este evangelio que los discípulos subieron a la barca sin Jesús. Y cuando empezó a oscurecer y a soplar el viento, las olas se hicieron cada vez más grandes y ellos tuvieron miedo. Así pasa, señores, en la vida del cristiano. A veces estamos bien y a veces nos olvidamos de Jesús. Más cuando llegan las, los problemas de la vida. Entonces decidimos caminar y nos llega el miedo. Y caminar sin Jesús es problemático. Él nos dice que sin Él nada podemos hacer. Sin oración de Jesús nada podemos hacer. Tenemos que doblar rodilla para pedir al Padre en el nombre de Jesús que nos ayude, bendito sea. Porque si hemos decidido navegar solos sin Jesús nos podemos hundir. Tengamos cuidado. Sabemos, mis hermanos, que Jesús estaba orando en el monte después de la multiplicación de los peces y los panes y aún no regresaba. Y los discípulos, como empezaba a oscurecer, entraron a la barca sin Jesús. Hermanos, eso pasa en la vida del cristiano. Cuando empieza a oscurecer, o sea, a llegar los problemas, nos metemos a caminar sin Jesús. Y ese es el problema. Empecemos, pero acompañados con el Señor. Como dice la Biblia, si no me acompañas, no me voy. Mientras no sintamos en el Espíritu que tenemos que ir, sigamos orando y esperando que el Señor llegue. Bendito sea Dios. Y dice el evangelio que ya las discípulos habían entrado el agua adentro y vieron que Jesús se acercaba caminando sobre las aguas y tuvieron miedo y era de noche, no lo habían reconocido. Y en Marcos 6, 45, 52 y en Mateo 14, 22, 32, podemos leer que Simón Pedro quiso caminar hacia Jesús sobre las aguas y Jesús le dijo ven más sin embargo Pedro dudó y se estaba hundiendo hermanos así pasa y pasará cuando decidimos caminar sin Jesús tendremos miedo pero si decidimos caminar con fe no, lo, no tendremos miedo estaremos seguros hermanos la fe es creer que lo imposible se hace posible. Bendito y alabado sea tu nombre. Con Jesús nos damos cuenta que el apóstol Pedro no quiso llegar a Jesús nadando, sino caminando como lo hacía Jesús. Jesús, con Jesús podemos hacer lo que él hizo, pero con fe. Porque cuando Pedro dudó, se estaba hundiendo. Y así pasa en la vida del cristiano. Si no tenemos fe y caminamos sin Jesús, nos hundimos. Tenemos que darnos cuenta que Jesús se aparece justo cuando los discípulos empezaron a sentir miedo, porque el viento soplaba muy fuerte. Santo eres Dios, y ya estaba entrando a la barca. Pero cuando Jesús llegó, todo se puso en calma. Pedro salió de la barca y caminó cuando se estaba hundiendo. Jesús lo levantó y pudieron llegar a la orilla a salvo. Así pasa con nosotros. Jesús nos levanta y podemos llegar a nuestro destino, a nuestra orilla a salvo. Bendito y alabado sea. Primeramente, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que no nos salgamos de la barca que representa a la iglesia, ya que sin Jesús nos podemos hundir en el pecado, y si decidimos incursionar fuera de la barca, llevemos a Jesús con nosotros, para que nos regrese a la barca, a su iglesia, vamos a predicar, a interceder, a misionar, no vayamos sin Jesús, bendito y alabado sea, santo eres Dios, el Señor no nos va a abandonar, hermanos, Él estará a nuestro lado, y llegará, y nos auxiliará. Él lo prometió. Dijo que no nos dejaba solos. Que con nosotros estaría su Santo Espíritu. Cerca de nosotros. Santo eres Dios. Más si le clamamos. Si le llamamos. Él llegará. Si le decimos Señor. Me equivoqué. Salí sin ti. Salí de la barca sin ti. Tengo miedo. Él nos ayudará. El Señor no rechaza a nadie que viene con un corazón arrepentido. Bendito sea Dios. Hermanos, si a veces sentimos miedo, volvamos a Jesús. Jesús llegó a tiempo. Estaban ellos orando. Si fueron sus discípulos, tenían que imitarlo y oraban a Jesús. Hermanos, si tenemos miedo, algo está pasando. Caminemos con Jesús. Bendito sea Dios. Santo eres Dios. Alabanza a ti, Señor amado Santo. Hermanos, si leemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 617, vemos que los discípulos de lengua griega se quejaban con los de la lengua hebrea. Santo eres Dios. Y dice que se escogieron a siete hombres llenos del espíritu de sabiduría y estos fueron Esteban, Nicolás prosélito de Antioquía bendito sea Dios Felipe Nicanor, Procono Timón, Parmeses bendito sea Dios dice la lectura que se multiplicaba el número de discípulos incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe y como dice la Biblia, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así lo dice Corintios 1, 12, 25. Bendito sea Dios. El Señor es el mismo siempre de ayer, de hoy y de mañana. Bendito sea Dios. Corintios 12, 4, 11. Y en el Salmo de hoy, el número 32, 1 al 19, dice... Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Santo eres Dios. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Y demos gracias al Señor con la cítara. Toquemos en su honor el arpa de diez cuerdas. Hermanos, vamos a clamar al Padre en el nombre de Jesús, vamos a alabarlo, a glorificarlo, a darle gracias y a confiar en el Señor, a confiar que Él no nos va a abandonar, que siempre llega en nuestro auxilio. Si le clamamos, como dice el Salmo 32, que los ojos del Señor están puestos en quien le, le teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reunidos a tiempo y a destiempo orando al Señor bendito sea Dios bendito sea Dios hermanos hemos pasado tiempos de pandemia tiempos de problemas tiempos de persecución pero vamos a confiar al Señor que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar solo. Solo, santo eres Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a recordar lo que mamita María dijo. Oralos, hacer lo que Él les diga. Y tú, Señor, nos dijiste que oráramos los unos por los otros. Bendito sea Dios. Santo eres, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Papito Santo Poderoso, quizás estamos caminando sin ti, Señor, y te pido perdón, Padre Amado Santo Poderoso. Te pido perdón por todo lo que te hemos hecho, que te hemos ofendido, Señor Amado Santo Poderoso. Padre Amado Santo de la gloria, te pido en este momento ser instrumento tuyo, bendito y alabado sea. Te pido por el milagro de cada uno de nosotros, Señor Amado Poderoso de la gloria. Te amo, bendito sea Dios, te alabo tu presencia, Señor amado Santo, poderoso. Bendito y alabado sea, bendice Padre amado Santo a todos los hogares, Señor amado Santo, a todos los padres, las madres, los hijos, Señor nuestra familia, nuestros intercesores, bendito y alabado sea. Alabamos tu presencia, Señor, bendito y alabado sea. Santo eres Dios. Agradezco tus milagros, Señor amado poderoso de la gloria. Yo tomo autoridad, Señor, y acepto, Señor, el ofrecimiento de orar por los enfermos. Bendito y alabado sea, Padre santo de la gloria. Creo que tú estás caminando, Señor, en los hogares, en los hospitales. Y dices, quiero y toca a cada uno de nosotros, a cada uno de los enfermos, Señor, y los sanas, Señor. Te presento todos estos nombres que están en estos cuadernos. Bendito y alabanza a ti, Señor. Rompe las cadenas, Padre amado, santo de la gloria. Te presento, Señor amado, poderoso santo. Bendito sea Dios. Santo eres Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Señor. Oh, papito santo, te pido que... Que sane, Señor, a todo el que padece de angustia, de enojo, de represión, de, de, de mentira, de, de vicio, Señor amado santo, de enojo, bendito y alabado sea, de resentimiento, Señor amado poderoso. Tú puedes sanar, bendito y alabado sea, tú puedes liberar, Padre amado santo poderoso. Alabanza a ti, Señor, glorificado y bendecido sea tu nombre, Padre amado santo de la gloria. ¿A dónde iríamos si no solo tú tienes palabra de vida eterna, Padre amado, santo poderoso? Bendito sea Dios, bendito sea tu santo nombre, Padre amado, santo poderoso. Te amo, Señor, te glorifico, Señor, te bendigo, Señor amado santo. Nadie es como tú, papito santo de la gloria. Bendito y alabado sea Dios, santo eres Dios, oh Señor amado poderoso de la gloria. Te sigo poniendo a Daniel, Señor, a Anthony, Señor, a Eric, Señor, a Jerry, bendito y alabado santo. En triunfo, Señor, los veo triunfadores, Señor amado santo, y en victoria, bendito y alabado sea. Nada es imposible para ti, Padre amado santo poderoso. Mira que te vuelvo a orar por Thomas, Señor, por Emanuel, por Jeremía, por Miguel Ángel, Señor. Y tantos jóvenes, Señor amado santo, son tuyos, bendito y alabado poderoso de la gloria. Los reclamo para ti, Señor, llénalos, bendícelos, Señor, protégelos, bendito y alabado sea. Santo, santo, santo, glorificado sea tu nombre, Padre amado, santo de la gloria. Bendito sea Dios, oh papito santo poderoso. Te presento todas las intenciones de los grupos, todas sus, todos sus necesidades, su milagro, bendito y alabado sea. Te presento a todos, Señor, a los tullidos, Señor, que puedan pararse, Señor, a los afligidos, Señor, a los que están afligidos por el diablo, Señor amado santo, libera a los Padre amado santo poderoso. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, Padre amado santo poderoso. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos, bendito y alabado sea. Padre, quiero reconocerte como nuestro salvador personal, Señor amado, poderoso, santo. Bendito sea Dios. Santo eres Jesús, amado de la gloria. Bendito sea Señor Jesús, amado, poderoso. Mira a las mujeres que desean ser madres, Señor. Nadie es como tú, Padre amado, santo, poderoso bendito sea Dios santo eres Jesús santo eres Jesús amado poderoso de la gloria Oh mi alma te alaba señor amado santo gloria a ti señor amado santo oh señor amado poderoso de la gloria te pido padre por todos señor amado santo por todos los que están escritos en estos cuadernos señor tú conoces su petición señor su necesidad padre amado santo yo pongo mis manos sobre estos cuadernos y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por su milagro, bendito y alabado sea. Nadie es como tú, Padre amado, santo, poderoso. Te presento todas las peticiones de todos los grupos, Señor amado poderoso, las peticiones de tu iglesia. Bendito sea Dios, te amo, Señor, te glorifico, te bendigo, te necesito, Señor, Camina conmigo, Señor, a la entrada y a la salida. Bendito y alabado sea. Mi alma te dice amén, amén y amén.